Hola, buenos días. Hola para los que estén las otras antípodas, buenas tardes. Para los que estén ya por la noche, buenas noches. Yo soy Curly Mange. Soy Carmen Mangue, la creadora de la web Curly Mango y del blog Curly Manga. Ya sabéis que tengo todavía conservo el blog con el que empecé, que está en, en WordPress eh, y que ahora tengo esta página web eh, eh, que se llama también .com con el mismo nombre. Y hoy vamos a hablar de los wow, los frutos wow, ¿no? ¿Por qué he creado esta afección? Porque... Hay a veces que te compras cosas y que la primera palabra que te sale es wow, qué pasada, me encanta, qué estupendo, son maravillosas. Así que piensa que wow es una palabra que la verdad que expresa que, que algo que está bien, que te gusta. Eh, la semana pasada hablaba de los cinco wows, ¿no? que eran los productos que hablamos de eh, el, la máscara que me compré en Kiko, la sombra, el pinta uñas, el, el lavara de labios. Y el rímel, ¿vale? Son los cinco productos guau wow, que la verdad es que estoy súper contenta con ellos. Hoy voy a hablaros de una de un neceser que me compré en, en Madrid, en, en Primark. Ya todo el mundo ya está a altura que conoce la cadena Primark, que es una cadena que vende las cosas muy chulas y además muy bien de precio. Ya es que las chicas. Siempre tenemos que llevar pañuelos mojados encima porque, claro, la, eh, nuestro cuerpo, cuerpo eh, tiene zonas bastante, eh, digamos, delicadas que hay que cuidarlas. Entonces, ya sabéis a qué zonas me refiero. En general, el cuerpo, ¿vale? La mujer es mucho más delicado. Entonces, claro, a veces vas a los sitios, no hay papel o tal, o el maquillaje se le corre, no te puedes arreglar. Entonces, pensé, vale, como llegué a Madrid, tenía este un evento, dije, jolín, pues voy a irme a Primark. A ver qué hay Y encontré un neceser que ha sido estupendo Que me ha encantado Pero un neceser que está aquí Les voy a enseñar con otra cosa más Que me he comprado Perdonadme que salga de cámara Que es esto, ahora os explico, ¿vale? Que esto tampoco os puede faltar Que esto nos puede faltar Entonces eh, A mí me encantó este ECCER Me encantó Porque te viene Con varias cosas dentro, ¿vale? Te viene eh, con una toallita que es eh, una toalla desolorante, ¿vale? Que es para todos los días para refrescarte. Está súper bien, una toalla desolorante. Es fantástica. Huele muy bien y es para todos los días. Pues a lo mejor si te olvidas el desodorante, te lavas con ella un poquito. Eh, las axilas o las zonas del cuerpo que necesites. Y la verdad que te deja refresca y con un olor muy agradable. Luego está esto. Que es la... Es una toalla, es una toalla limpiadora, ¿vale? Son unas toallas limpiadoras tanto para manos como para, como para cara, ¿vale? Para manos y para cara. Ya sabéis, por ejemplo, después de ir al baño, si no hay para secaros o no hay eh, papel higiénico o no hay los dispensores de aire, pues puedes utilizar este, este papel, bueno, pero esta toallita mojada, tanto para refrescaros la cara como para limpiaros las manos Me, me parece una idea estupenda Porque generalmente es hacer o para manos o para caras Pero que sea para las dos cosas me parece una idea buenísima Bueno, pues Primark, muchas gracias Me parece una idea estupenda, ¿vale? Y aparte os voy a decir que todo el paquete me costó 1,50€ Creo que es súper barato, súper barato eh, Luego, seguidamente Te viene una toallita Hey, M.K. Remover Pants, ¿vale? Son so, unos parches que, te, que es para quitar el maquillaje de los ojos, ¿vale? Lo cual está, está fenomenal, ¿por qué? Porque muchas veces no dispones de algodón Y el papel higiénico, por ejemplo, aunque lo mojes es muy duro Pues para lo que es la zona, sobre todo los ojos Entonces te conviene tener algo, un material suave Y estos circulitos, que son circulitos, los voy a sacar para ver si los podéis ver A ver... Son circulitos redondos, como me tengo, estoy un poco maquillada, vamos a sacarlo. Mira, bueno, son parches mejor que circulitos, ¿veis? Son así, ¿eh? están muy bien y tienen una superficie rugosa, pues para que podáis para que podáis arrastrar el maquillaje. Por ejemplo, así. Pues yo por ejemplo que tengo el ojo maquillado y la pestaña que me puse arriba el del otro vídeo, pues me lo quita fenomenal. ¿Vale? Fenomenal. O sea que no me pica, ni me hace daño, ni nada. O sea, es una buena un buen invento, ¿eh? Estoy súper contenta con estos. Pues nada, otra enhorabuena Primar. Estoy encantada. Son de la marca PS, que es la marca de... que suele meter en Primar, que es muy barata. Vale, seguimos. ¿Qué más hay por aquí? Hemos hablado de las toallitas desodorantes. Hemos hablado de los parches para desmaquillar hemos hablado de las toallitas para cara y cuerpo refrescantes y vale esto esto es una idea estupenda también estos eh, son los circulitos os lo voy a enseñar a ver si puedo abrirlo bien porque no lo abrí bien vale son los circulitos lo veis veis en cámara que son para quitar lo que es el pinta uñas, ¿vale? Es un quita esmalte en circulitos. Y hace bastante que están en el mercado. Lo que me gustó de este es que vienen bastantes, ¿vale? Y el bote es muy cómodo de llevar. Además, cuando terminas de utilizarlo, si tienes una crema que tengas que llevar de viaje o lo que sea, la puedes poner aquí directamente. O meter tu glicerina o sin manteca de karité, pues para los labios, ¿vale? Lo cual es estupendo. El bote es muy mono. Es fácil de cerrar. ¿Vale? Ya son cuatro, ¿no? Siempre hablamos de cinco wow. Entonces, el quinto wow es esa bolsa en la que viene. Es una bolsa, me encanta. Es la única bolsa de NPC, pero es, es más pequeña y además es cómoda, ¿no? Y es transparente. Y el hecho de que sea transparente me gusta mucho. ¿Por qué? Porque puedo ver mejor lo que llevo dentro. O sea, esto venía así. Y ahora sí si me acuerdo cómo lo habían puesto ellos. Yo creo que esto era así. Esto era así, a ver, bueno, yo creo que así venía, me acuerdo muy bien, ¿vale? Pero más o menos venía así, yo creo que aquí venía así más cosas, ¿no? Venía así todo dentro en esta bolsa, entonces realmente cuando la compras puedes ver efectivamente qué productos vienen adentro porque venían de cara y lo cual está muy bien porque a veces no, te, no tienes tiempo de leer ni nada, tienes, compras una cosa, tras corriendo, sales de trabajar o tienes una emergencia que se te ha caído un yo que sé, una sopa o lo que estabas tomando y necesitas comprarte algo rápido para quitarte la mancha. Pues estos son un euro, creo que 1 euro 99. No creo que llegue ni a los dos euros y la verdad que está muy bien. Está fenomenal. Estos son mis 5 wows. Mis cinco productos guau, wow, que estoy encantada con ellos y que me han ayudado muchísimo en el viaje. este es un ser que lo puedes llevar eh, de viaje, puedes llevarlo de excursiones, puedes llevarlo al trabajo. Eh, cuando terminas de gastar los productos, los puedes aprovechar incluso si trabajas en alguna marca donde te tienes que llevar eh, las cosas visibles. Pues para meter aquí tus llaves, tus pintalabios, lo que sea que no, que tenga que ver el jefe o quien sea, ¿vale? O pues para, yo qué sé, para si vas a salir por allí y no quieres ver mucho peso, esto lo metes y ya está. Está muy bien. Pues esos son mis frutos, los cinco frutos, ¡guau! Wow, eh, que me encantan, va a encantar. Luego vamos a hacer un, un post. Ya sabéis que todos los vídeos, o la mayoría de ellos, tienen siempre un post en la página web, pues para la descripción, para la descripción, un un poco más detallada los productos y tal y cómo los puedo utilizar, ¿ok? Bueno, esto me encanta. Y, aunque no tiene nada que ver con esto y es de la marca anterior que hemos hablado de Kiko, quería deciros que este bote me encanta. Este bote de Kiko, ¿lo podéis ver? es, es me, me encanta, me encanta. ¿Por qué? Porque es, es un bote muy ligero y es un, un bote que puedes encontrar en muchas tiendas. Yo, por tanto, compré en, el Kike, en Kiko, perdona, porque me... Me, me pareció que tener uno de esos estaba muy bien, porque muchas veces cuando vas de viaje y no tienes y no quieres dar un bote enorme de crema, un bote enorme de, de gel de baño, o, o de cualquier, incluso el aceite para aplicarte, para hacer el pre -pool, por ejemplo, pues lo puedes meter aquí y como tiene un agujerito, tú misma vas dándote, sabes que es un es un bote muy versátil que se sirve para mucho. Y lo compré en la firma Kiko, y creo que me costó un euro también. Un euro me costó este, que está muy bien. O sea que ya os he dicho que yo intento encontrar pues, eh, productos que estén al marca, precio, calidad, que, sean, que estén bien y que sean asequibles, ¿vale? Y yo creo que no tengo nada más que, que, que contaros. Y eso ya es todo. Así que me voy a decirlo vosotros un besito. Espero que os haya gustado los productos. Haremos un post también en la página web para que los podáis ver los WoWs de Primar, ¿vale? Los cinco productos WoWs de Primar, los cinco productos WoWs de Kiko, ¿vale? Y nada más. Así que me despido y un besito y nos vemos pues hasta el próximo hasta el próximo vídeo en el que vamos a hablar de la manteca de karité. Eh, hay un post que hice en el que yo hablaba de cómo, uh, qué hacer cuando tu manteca de karité se pone dura. Pues vamos a hablar de ello, ¿vale? Bueno, mañana. Venga, hasta luego. No olvides leer mis libros, ir a la página www.pullimanguet.com y clicar en lo que es la tienda, y tiendas libros de ficción y tienes libros de cabello. Un besito y hasta luego. Chao.